Hola a todos y bienvenidos a Dance, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple. En esta clase veremos el tema de aldeídos, que es un tema importante en la química orgánica. Ya hemos visto alcoholes, ahora nos vamos a concentrar en todo lo que tiene que ver con aldehídos. No siendo más, comencemos. Los aldehídos tienen la particularidad de que tienen esta forma simplificada, CHO, a esta forma se le conoce como albeído, simple que le aparezca un oxígeno, un hidrógeno y esta cadena de carbonos está unida a otras, y de una forma más estructural tenemos el carbono unido al oxígeno, hidrógeno formando 1, 2, 3, 4 enlaces, entonces no olvidemos que el carbono es tetravalente esas ambas estructuras son lo mismo. Y se le da la terminación AL. Esa es la terminación que tiene. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos CH3, carbono, doble oxígeno, hidrógeno. Miremos la terminación acá. Tenemos uno, dos carbonos. Recordemos que es del grupo epilo. Entonces sería, entonces como es una cadena lineal, uno diría etano. Pero como tengo esta estructura, entonces esa terminación va a cambiar y se va a dar el nombre de al. Eso va a ser no etano, sino etanal. Siendo esta la terminación del aldehído. Siempre que tenga un aldehído vamos a terminar con la terminación al. Bueno, vamos a mirar ejemplos en los cuales podamos darle nombre o darle la nomenclatura al, al, al deído. Vamos a mirar. Tenemos este primer ejemplo. Toda esta cadena y como podemos ver en la parte final tenemos el grupo aldeído, CHO, hidrógeno y oxígeno. Entonces hacemos siempre lo primero que es buscar la cadena más larga. Entonces miremos. Esta no está larga. Esta es larga, pero miremos acá. Esta tiene el grupo aldehído. A pesar de que esta es larga, prima sobre toda la cadena el grupo aldehído. O sea que me voy a ir tomando el grupo aldehído. Entonces voy a seleccionar esta cadena. Bien, ya seleccionamos la cadena. Como segunda parte debemos numerar. Entonces numeremos no por donde empieza la ley Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya nombramos la cadena. Ahora miremos los sustituyentes. Quiero que por favor miremos entonces los radicales alquilo. Bien, como se pueden dar cuenta, tenemos el grupo metilo, el grupo metil, el grupo etil, miren que es lo mismo que tengo acá. Y acá vieron que tengo este grupo que es el perbutil. Mírenlo de nuevo para que no, no tengan dudas. Bien, ahora vamos a empezar entonces a nombrar la cadena. Empecemos nombrando el grupo metil. Entonces, aparece en el grupo en el 3, el 5 y el 7. Entonces, 3,5,7. Entonces ya hemos seleccionado. CH3, CH3 y CH3. Entonces, como son tres, no olvidemos que se dice tri. Entonces, guión, tri, metil. Abro otro guión. Ahora miremos el siguiente sustituyente. Como podemos ver, acá está CH2CH3. Y acá está CH2CH3. A pesar de que está organizado de forma diferente, pero es el mismo Radical al kilo. Este es el grupo etilo. Está en la posición 4 y en la posición 7. 4,7 di. Que son 2. Etil. Di etil. Por último me falta este sustituyente. Este. Es el. Terbutil. Entonces. Ahora un guioncito. En la posición número 2. Está el. Terbutil. Butil Por último me falta contar la cadena Miren que el total son 8 Entonces 8 No olviden que se dice octa, octano Si fuera una, una cadena lineal Pero no olvidemos que tenemos el aldeído Entonces no vamos a decir octano Sino que esa terminación O Se la vamos a cambiar por AL O sea que este se va a llamar Octanal No es necesario poner la posición número 1 porque indica de que sería, arranca en la 1, octanal. Este sería el nombre de este compuesto de forma completa. Vamos a mirar un siguiente ejemplo. Vamos a resolver este siguiente ejemplo. Tenemos ahora este compuesto orgánico. Vamos a mirar cómo se, no, se llama este compuesto. Entonces miramos de nuevo la cadena más larga. Como podemos ver... Es fácil encontrarla, en este caso la tenemos a este lado, entonces vamos a seleccionarla. Ya hemos seleccionado la cadena más larga. Ahora vamos a numerarla. Siempre se numera por donde empieza la ley. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Es una cadena de 11 carbonos y con sus sustituyentes. Entonces, miremos los sustituyentes que tenemos. Como pueden ver, acá tengo el grupo ETI, Epi. El grupo metil acá, metil, y miremos estos dos. Como podemos ver, este es el grupo isopropil. Y este, el isobutil. Entonces ya tenemos los nombres de ellos. Ahora sí, empecemos a nombrar la cadena. Empezamos por los metil. Miremos si el metil es solo E1 sería este. Se encuentra en la posición 3. Entonces, 3 mentir Puesto que no hay más sustituyentes. Ahora miremos los grupos etil. Acá hay uno. Acá hay otro. Acá hay otro. Entonces, se encuentra en la posición... No olvidemos el orden. 4, 10. Y repite entonces de nuevo 10... Tri, porque son tres. Trietil. Ahora me falta la posición 6, que este es el isobutil. Entonces en la posición 6 está el isobutil. Siguiendo, para continuar, vamos a continuar acá, guioncito, en la 7 se encuentra el ISO. Propil. Por último, la cadena más larga, que en este caso serían 11 Entonces, 11 no olvidemos cómo se llama 11 se dice un decano. Si sí es una cadena lineal, pero no olvidemos, la palabra ano ah, cambia por la terminación a, ah, entonces sería un decanal. Y no es necesario poner la posición 1, ya que no olvidemos que la terminación alba del aldeído y está en la posición número 1. De esta manera se nombra este compuesto orgánico. Con esto podemos dar por concluido la parte de aldehídos En un próximo video diremos ya lo que tiene que ver con la parte de cetonas ésteres y los ácidos carboxílicos. Vamos a ir mirando todos estos temas que son de gran importancia en la química orgánica. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Te invito, si es la primera vez que ves uno de ellos, que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. De igual forma, me puedes seguir en las redes sociales. Los enlaces están en la parte baja del video. Muchas gracias y hasta un próximo video.